Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy he portado 6 ejercicios para mejorar tu performance. El giorno de hoy vamos a, a elaborar la agilidad, la, la potencia, la explosividad con 6 ejercicios. Voy a hacer un circuito que vamos a elaborar 20 segundos de trabajo de con 10 segundos de recupero. En este circuito vamos a dirigir al máximo, al máximo, al máximo. Cosí mejoramos nuestro performance. No dimenticarte de acuestos ejercicios De abinarle eh, un buen stretching Un buen stretching Farlo en superficies que sean adaptas Para evitar el problema eh, en el ginocchio. Aunque far ejercicios con, con pésicos Y fortalecemos nuestras articulaciones Articulaciones Ok, vamos a mover un poquito los brazos Los brazos, los brazos La espalda en dietro, la espalda en dietro, Avanti, avanti Un poquito de corsa no te dimenticare de, de, de escribirte con este canal. Echame tu comentario, Pablo. ¿Fuede un alineamiento para mejorar la resistencia? <ríe> Lo fachamos. Ok, muévete, muévete, muévete un poquito en el posto. Solamente seis ejercicios, seis ejercicios. Lo repito, tres volte, tres volte, tres volte, tres volte. Yo espero que estos ejercicios te sean útiles para mejorar tu performance. Ok, ok. Muevo el bachino, muevo el bachino. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. ta. Agilidad, potencia y explosividad en cuesto 6 ejercicios. Ok, perfecto. Ok, ahora voy, voy a impostar mi timer e, e iniciamos, iniciamos, no perdemos tiempo. Importante, no te olvides no de dimenticar, es hacer un buen stretch y un buen riscaldamiento. Yo, lo te lo facho vender, te lo repito tres vueltas, pero tú, prima de iniciar el cuesto, fue un poquito de riscaldamiento: 10 minutos de, de, de corsa, salta la corda, bicicleta. Lo que te piace, ok. Perfecto. Voy a checar mi timer. Vamos a iniciar nuestro circuito. Nuestro circuito, ok. Prepárate, prepárate, prepárate. Si te doy tiempo para que te hidrate, te hidrate. Prenda un poquito de agua, eh, eh. no sé yo lo que te piace ver. Coca-Cola, <risa> vino, latte, gatorade, No, no, no, no, no. lo que voy, ok. Perfecto, perfecto. Prepárate, prepárate. 3, 2, 1, vamos a iniciar 20 segundos con 10 segundos de, de, de pausa, tuto tuto, vamos a meterle el, pa, pa, pa, el turbo 4, 3, 2, Nuestro primo ejercicio el skipping, guarda el skipping alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto La mortigua, la caduta Alza el esguardo. ok, es uh, el próximo, cuadro pa, pá. en ginocchio, en ginocchio, pa, nuevamente, ah, ah, ah, Okay. con una sola gamba Va. una ta ta ta ta ta ta ta, ta. ta. Aunque la bravo, aunque el equilibrio. ta ok cambio de gamba cambio cambio cambio cambio su allá los pies estás a misura la espalda Patinayo, patinayo Corseta, okay, va nuevamente. Let's keep it. Cambio gamba. Uh. Agilidad. Potencia. Explosividad. This question, this question. lateral Último Último Último Se sentía la fatiga Último Dai, dai, dai Forza, forza Ay, Vamos No molare No te rinde Si ah, Si sí. sí. Vamos Andiamo Sí, Si sí. Último esfuerzo Último Último Tocco a steforso, vedrai pagato uno, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. tra. Se. Se. Se. ah, ah ah ah ah que lo habíamos falta que lo habíamos falta sí mire gracias Tuti, por jugar con este entrenamiento físico agilidad potencia y explosividad de cuore Pablo